Segura e instantánea. Contáctese al teléfono 0983 051661. 0983 nueve. Informate Pueblo, Noticiero 35. Quincenal, voces libres. Con la información alternativa, damos a conocer los acontecimientos noticiosos más importantes del país y el mundo. Por tu radio, www.informatepueblo.com, un espacio abierto para el mundo. Multiservicios RM ofrece servicios como recargas telefónicas a todas las operadoras, pago de servicios básicos públicos. Multiservicios RM ofrece Servicios como recargas telefónicas a todas las operadoras, pago de servicios básicos, públicos y privados por medio de nuestra plataforma digital, segura e instantánea. Contáctese al teléfono 0983.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 Así entramos al resumen de los titulares de los principales titulares que nos trae la web informativa Infórmate Pueblo en nuestra página www.informatepueblo.com Les invitamos a todos nuestros amigos y amigas oyentes quienes están en sintonía que sigan, que estaremos aquí conectados hasta las 19 horas. Programa quincenal de 17 horas a 19 horas todos los días viernes. Vamos a dar los principales titulares que nos trae Inforate Pueblo. Sin internet, que nos trae Inforate Pueblo. Sin internet. Sin internet, señal móvil y televisión. Dudas de la frontera norte en inicio de clases. En otro tema también nos trae, militares se alojarán en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En otro tema, también nos trae, Infórmate Pueblo, Shuar Aens. También nos trae, Infórmate Pueblo, en otro tema, la violencia policial y el racismo como epidemia. Otro tema, la violencia. También nos trae, otro tema de, Infórmate Pueblo, Matriculación y, re y revisión técnica vehicular se encuentra aún suspendida. En otro tema, separados pero iguales. También nos trae, informa de pueblo, otro tema que nos dice... Recicladores, entre el temor y el hambre tras esta pandemia del COVID-19. Así damos lectura a estos principales titulares que nos trae informes de Pueblo. Ya en pocos minutos vamos a ampliar ya esta, esta información de cada noticia de los titulares leídos. Entramos al momento de la ampliación de las noticias que nos trae Diario Informate Pueblo, www.informatepueblo.com. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos quienes están en sintonía y quienes nos siguen permanentemente nuestra información comunitaria y alternativa con voz directa desde los protagonistas, dando beneficio y voz a nuestros pueblos. Siendo ya las 17 horas con 22 minutos de este 5 de junio del 2020, ampliamos las noticias. Sin internet, señal móvil y televisión, dudas en la frontera norte en inicio de clases. Un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes no podrán acceder a educación por falta de servicios como señal celular, televisión, radio e internet. Hoy, según anuncios de Lenin Moreno y la ministra Kramer, inicia el año lectivo en toda la región Costa y Galápagos. La, la unidad educativa Misael Matacuaz es la única opción en la que pueden acceder niños de nacionalidad agua que entran a un sistema de escolarización en la Unión del Cantón San Lorenzo, el norte de la provincia de esmeraldas allí en la gran parte de la zona fronteriza con colombia la crisis ha llenado de incertidumbres a padres de familia y docentes sobre cómo iniciar el año lectivo juan herrera enseña en esta unidad educativa para dar una entrevista debe buscar zonas donde la señal celular sea más clara como explica en algunas planicies y en ocasiones cogiendo altura teléfono en mano sube a un árbol para alcanzar la señal manifestó relato desde el árbol esta institución cuenta con 42 estudiantes y solo dos docentes explican mientras el sonido de un pajarito intervienen en la conversación previo a la emergencia sanitaria las dificultades ya eran claras en las instalaciones de este centro de estudios, Herrera cuenta que han pedido arduamente durante años que se implementen servicios básicos e internet para que los niños se eduquen en un ambiente propicio. Ni quisiera tenemos agua potable, manifestó. Tenemos que salir a coger del estero o recolectar agua de lluvia para que los niños puedan tener acceso, explica. Hoy la crisis sanitaria ha aumentado las preocupaciones sobre cómo reactivar la educación en la zona. Según anun anunció el presidente Lenin Moreno y Monseda Kramer, ministra de Educación, las actividades educativas se retomarían en el régimen Costa, docentes como Herrera, sin embargo, se muestran preocupados pues no existen planes de retorno a las actividades que tomen en cuenta la realidad que viven cada una de las comunidades. Sobre educación virtual, en planteles educativos del régimen Sierra Amazonía se iniciaron procesos de educación en línea y televisiva para garantizar el acceso a clases de miles de estudiantes. Sin embargo, estas modalidades no se apegan a la realidad de otros territorios cercanos a la frontera. En comunidades como la de Herrera, el acceso a la red celular está limitada por la búsqueda de planicies o al treparse a un árbol para captar señal y ni pensar el acceso a internet. Según el docente, solo el 30 o 40% de familias tienen un teléfono celular en casa y gran parte de estas no cuentan con internet. No se tienen respuesta de cómo empezar las clases en la zona de frontera, dice. También el, el miedo al hambre y a la ignorancia. Se pide a los padres y madres que ayuden a sus hijos a estudiar con, cuando muchos no accedieron a la educación. Un 90% de la población de Esmeraldas Norte no es escolarizada, añade. Para Nover Branda, que vive en Palma Real, una localidad con 2,000 habitantes y menos de 30 computadoras, la educación es una de las mayores preocupaciones después del miedo al hambre. Y es que la educación siempre ha visto como un fracaso en el, en el territorio y se pregunta, ¿cómo cubrir la demanda educativa sin herramientas? Mientras tanto, los pequeños aún continúan en casa. Herrera destaca que este tiempo ha servido para que los niños puedan relacionarse más con actividades como la pesca, caza y otros ámbitos de la cotidianidad económica de la zona. Así nos trae esta nota de prensa. También en otro tema. Militares se alojan en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para control en las calles. En un comunicado a la comunidad universitaria, el doctor Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, puse informó que ante la solicitud de la Brigada de Infantería número 13 de Pichincha, la PUSE aceptó facilitar sus instalaciones para alojamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que realizan labores de control en las calles. La decisión de la autoridad universitaria ha generado rechazo en las y los de exalumnos de la institución con el antecedente del excesivo uso de mecanismos de control y represión por parte de las Fuerzas Armadas del Orden durante las manifestaciones de octubre. En calidad de exalumnos y exalumnas, exhortamos a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a anular la decisión de facilitar las instalaciones de la universidad a la brigada mencionada manifiestan. El pedido de los ex estudiantes se genera en el contexto de la promulgación del Acuerdo Ministerial 179 que permite a las Fuerzas Armadas hacer uso del armamento letal en reuniones, manifestaciones, disturbios internos y otras situaciones de violencia interna que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública. Además, un momento en que las organizaciones estudiantiles, trabajadores, tanto públicos y privados e indígenas, han iniciado medidas de hecho ante las decisiones económicas del gobierno de Lenín Moreno. En otro tema también, que nos trae ya siendo las 17 horas 30 minutos de este 5 de junio del 2020, los Juárez Ains. Los hallazgos de la arqueología ha hecho en los territorios de los actuales Shuar en los últimos 10 años, tanto en Perú como en Ecuador, son muy sugestivos. En Gean, Perú, en la cuenca de los ríos Chinchipe, Marañón, se han encontrado edificaciones, monumentos de piedra y argamasa, un posible templo de forma espiral incluye terrazas escalonadas, patios hundidos y viviendas. Hacia el norte, en la población de Palanda, en la provincia de Zamora, Chinchipe, se ha descubierto una aldea que incluye plataformas elevadas, plazas circulares, muros que configuran caracoles. Los habitantes de la zona serían, acaso, antepasados de los Shuar, se tratan de una civiliz civilización desaparecida y de ser así, ¿por qué desapareció? Se sabe que los Shuar incursionaron en diversos puntos cordi cordilleranos. Algunos investigadores plantean que tienen parentesco genético con los paltas y quizás con los cañaris. Otros piensan que gracias a las condiciones geográficas favorables para el tránsito pedestre, Polas de elevaciones montañosas en el sur del Ecuador y norte de Perú, los shuar pudieron haber mantenido relaciones comerciales con determinados pueblos andinos y hasta nombrar en su lengua algunos sitios que se conocen como Malacatos y Gonzanamá, provincia de Loja. Los incas llegaron al territorio shuar y luego de intentar dominarlos sin, sin, ex, sin éxito, se retiraron los primeros. Y llamaron a los segundos bracamoros, pucamuro en quichua que significa desnudos y pintados. Los españoles emplearon medios crueles y piadosos para colonizar, pero nunca pudieron hacerlos y los llamaron jíbaros. Terminó que los indígenas consideran despectivo. El shuar es solo uno de los dialectos de la lengua general shuar Aens que incluye en Ecuador al achuar o al achuar, que significaría Shuar de allá, y el xiviar o xiguar, que querría decir voz humana. Los dialectos de aengs tienen sonidos difíciles de captar para un oído ajeno a los vocablos susurradas. Los dialectos peruanos aguajuna o aengs y el huampi, se distancian todavía más, sin embargo, el reconocimiento de una sola lengua como se hace ahora es una manera de recrear la memoria colectiva en busca de la unificación territorial y la reunificación de un pueblo. Los shuaraeng no solo tienen memoria de su pasado, sino que se hacen escuchar para conectar su identidad a los estados ecuatorianos y peruanos. Este afán le movió a organizar hace dos años el Congreso y Yapacán, en Zamora, donde intervinieron personalidades de Shuar, y antropólogos nacionales y extranjeros. La relatoría, redactada por Santiago Titián, Gregorio Dachulín y Miguel Jimpicat señala que se trató de una de encontrar la forma de que los grupos sociales investigados y los antropólogos investigadores podrían lograr condiciones de igualdad en la producción de conocimientos científicos sobre este pueblo amazónico. Los dialectos de Aens tienen sonidos difíciles de captar por un oído ajeno a las vocales susurradas así nos trae informa de pueblo en este artículo siendo ya las 17 horas con 34 minutos también vamos a dar lectura otro tema para la ciudadanía de quito que es de gran importancia matriculación y revisión técnica vehicular sigue suspendida en quito con el paso de la capital a semáforo amarillo, varios servicios que se están restableciendo, sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, señaló que la revisión y matriculación se mantienen suspendidos hasta nueva disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. La ANT deberá definir la fecha en la que se reanudarían la atención al público para la para la revisión y control del registro vehicular en el distrito metropolitano de Quito. Desde que se inició la emergencia sanitaria por la pandemia, 16 de marzo, este servicio fue suspendido en los seis centros de matriculación y revisión técnica de la ciudad de Quito para evitar la concentración de personas y el contagio del COVID-19 por lo que no se cobrarán multas a quienes hayan agendado sus citas en marzo y abril. También nos trae en otro tema, recicladores entre el temor y el hambre. Cientos de estas personas no pueden trabajar por temor al contagio del coronavirus. Con unos palos que funcionan como herramienta, una funda donde tratan de guardar lo encontrado y con apenas 25 centavos, fruto de su jornada de trabajo en la mañana, es como se encontró a una pareja de recicladores. La soledad y la angustia de no tener cómo comer son más fuertes que el temor de contagiarse por el coronavirus. Olger Galarza tiene 38 años y afirma que nunca pensó que la vida sería tan cruel, puesto que por no contar con dinero para seguir, un curso fue despedido de su trabajo como guardia y luego de ello todo fue tragedia. Buscó trabajo por varios años y al no conseguir sus deudas y necesidad hicieron que lo pierda todo. Hace un poco más de un año, ya sin esperanzas, empezó su trabajo como reciclador junto a su esposa Rocío, de 37 años. Todo indicaba que las cosas mejorarían con el trabajo arduo, que significa buscar materiales que aún puedan servir escarbando en los escombros, pero la vida se enseñó nuevamente con ellos y con la pandemia dejaron de trabajar quedando otra vez en la calle. Sin comida. No podíamos trabajar por el miedo de contagiarnos, asegura Olger, al tiempo de come, comentar que desde la semana pasada han tratado de retornar a los labores manuales, pero no se puede. Es que entramos a un ecotacho y hay muchísimos guantes y mascarillas, en su mayoría muy sucias y causa temor, solo entramos donde no hay mucho. Dijo, mientras lamenta que no puedan trabajar para conseguir un plato de comida. Situación similar vive Ángel Tamayo, reciclador de base desde 1997, quien por el temor de contagiarse del COVID-19 no ha podido salir a trabajar, dejando de lado la alimentación de cinco personas que viven en una casa vieja arrendada en la calle Cuenca y el centro de Ambato. En su hogar se observa una bandera blanca y letreros con símbolos de auxilio. Nosotros vivíamos a diario recogiendo ese material de los ecotachos. Ahora si salga a recolectar, no hay quien ven, a quién vender. Aseguró al tiempo de comentar de que en su casa viven también adultos mayores a quien no quiere exponer. Necesidad. En la ciudad existen 550 personas que viven del reciclaje. Así lo ratificó Nancy Criollo, presidenta de la Asociación de Recicladores de Ambato, quien además aseguró que en efecto las condiciones de vida de aquellas personas son precarias, más aún de quienes trabajan de forma independiente. Además, informaron que con los funcionarios que coordinan el proyecto mantuvieron acercamientos como recicladores, asociaciones y no asociados a fin de entregar donaciones y quid alimenticios en conjunto con otras organizaciones civiles y religiosas. También se manifestó que se encuentra en ejecución el plan de reactivación del proyecto de reciclaje en Ambato, por lo cual se ha desarrollado un levantamiento de catastro. Apoyados a la ficha socioeconómica dirigida a recicladores y centros de acopio. A la par se está organizando para que en estos próximos días los recicladores que están en un proyecto ya puedan recolectar en los barrios que donde se implementan el mismo, como son Miraflores, Ficoa y Atocha. Siendo ya las 17 horas con 40 minutos, vamos también a dar paso a una rueda de prensa que se realizó el día de ayer, 4 de junio, por parte de las organizaciones sindicales, sociales y populares de Pichincha. Escuchemos lo que nos manifestó sobre la movilización que tienen planificado para el 8 de junio del 2020 y en rechazo a la ley humanitaria. Buenos días. Amigos de los medios de comunicación, eh, compañeros que nos están siguiendo por estos medios, primero queremos darles un saludo a nombre del Centro Unitario de Trabajadores de Pichincha y también del Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales y de Trabajadores, donde estamos varias organizaciones de diferentes sectores. Eh, realmente para nosotros, eh, primero eh, es eh, importante transmitir por este medio y a los compañeros de la prensa nacionales que eh, el Ecuador ha vivido días complicados y difíciles, pero todavía eh, el, el tema de la crisis la seguimos pagando los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Mientras seguimos recibiendo noticias de la corrupción que está palpitante en el gobierno de Lenin Moreno, cuando vemos que prefectos, autoridades, eh, asambleístas que, eh, que aprobaron la ley humanitaria en un, en un escenario medio ya incierto y antiético incluso porque ya nos cabe, uno ya, ya da que pensar en cómo se fue aprobando la ley con favoritismos cuando vemos que de familiares de funcionarios de la asamblea ostentan cargos públicos en embajadas. Entonces esta ley es ilegal, ilegítima justamente por estos hechos de corrupción, de nepotismo y de intereses que se vienen generando. Mientras tanto, los trabajadores seguimos siendo despedidos. El, el ministro de Trabajo mencionaba que ya son más de 150 mil denuncias en nuestros registros. Tenemos ya 200 mil trabajadores que han sido despedidos, desvinculados, como se pone la palabra para suavizar. No hay desvinculación en el Código del Trabajo, se llama despido. Esa es la palabra eh, y que no la quieren a veces mencionar pensando que la desvinculación puede sonar suave nos han mencionado también que 400 mil trabajadores van a ser despedidos es decir, el Ecuador se debate realmente en una crisis donde nuevamente los, el pueblo ecuatoriano va a seguir pagando, los miles de fallecidos, el, los recursos recortados de, de del presupuesto de la educación, los recursos que faltan para, para la salud, y mientras el ministro de finanzas menciona que van a tener que seguir ahorrando y que es un buen gobierno porque está ahorrando para pagar las próxima, el próximo pago de la deuda externa. Imagínense qué ironía, qué incertidumbre. Y ante eso los trabajadores sí tenemos que estar en las calles reclamando. Además, no contentos con eso, se pone un, un, acuerdo, un acuerdo ministerial 179 que lo hace el, el ministro de, de Defensa para en vez de ocupar estos recursos humanos, como es el ejército, como es la policía, que estén precautelando la seguridad que tenemos que tener los ecuatorianos y también trabajar en las líneas de emergencia, proclama este acuerdo para frenar las manifestaciones del derecho a la resistencia que tenemos los trabajadores. ¿Cómo no va a protestar un trabajador que ha sido despedido trabajando más de 20 años y recibe 20 centavos de indemnización? ¿Cómo no va a protestar un trabajador cuando el ministro de Trabajo dice que eso está bien, que eso está correcto? ¿Cómo no vamos a protestar los ecuatorianos cuando un ministro de finanzas dice que los recursos para la educación están atados a la recaudación del IVA? Y que como ya se bajó la recaudación del IVA, entonces sálvese quien pueda. Entonces tenemos que, tenemos que bajar. ¿Por qué no se privilegia el pago de la, deuda, eh, de la deuda que tienen los empresarios con el pueblo ecuatoriano que ya asciende a más de mil millones de dólares? La deuda que se les perdonó en dos años, tanto en el 2015 como en el 2018. Hoy la deuda del capital ya asciende a más de 7 mil millones. Ahí está el dinero con el que se puede eh, evidenciar, que se puede respaldar a las pequeñas y medianas empresas para proteger los empleos de los trabajadores. Por eso nosotros estamos llamando a defender al seguro social, un seguro social cuya corrupción sigue enquistada por funcionarios del gobierno que han sido descubiertos. Y ahí queremos decirle a la fiscal, no a perseguir a los, a los trabajadores, no a perseguir a los dirigentes que persiga a estos sinvergüenzas que se valieron de esta emergencia, que no se dolieron de la emergencia y siguen robando al país, robando al Ecuador. Y por eso es que es necesario salir a las calles, porque el, el gobierno pensó que con el aislamiento nosotros nos íbamos a quedar callados. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa si los trabajadores nos morimos de hambre cuando se quedamos en el desempleo sin indemnizaciones y sin un trabajo seguro? ¿Qué reactivación productiva va a tener si se aprueba la ley humanitaria cuando los trabajadores va, vamos a ganar 200 dólares, 200 dólares sin estabilidad? Entonces, esas son las incoherencias. Mientras que en otros países se ha hecho lo contrario, aquí se hace, se golpea más a la clase trabajadora e incluso se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso invitamos al pueblo ecuatoriano este lunes 8 de junio a movilizarnos para impedir que se, que se ejecute esa ley de la esclavitud, esa ley mal llamada humanitaria, esa ley que protege los intereses de los capitalistas, que protege el, el neoliberalismo y que protege el interés de las élites económicas. Nuestros compañeros que están presentes, darán a notar cómo en cada uno de los sectores se ha ido golpeando y se ha ido minimizando a los sectores que más estamos laborando y que más hacemos la riqueza del país como somos los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Fueron Fue la intervención de Edwin Bedoya, presidente del FUT Pichincha, y damos paso a la intervención de José Chusin, presidente del Comité de Empresa 15 de noviembre. El micrófono, por favor. Saludos a los medios de comunicación, saludos a los trabajadores y trabajadoras, saludos al país. Queremos señalar a los trabajadores de Quito y del país sobre los impactos y los efectos de las famosas leyes aprobadas, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley orgánica humanitaria que nada de humanitaria tiene. Y responsabilizamos a los 74 asambleístas, al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo, una ley regresiva en derechos en el Ecuador, regresiva desde el punto de vista de desconocer los derechos de la Organización Internacional del Trabajo, de la Constitución de la República y el Código del Trabajo y los contratos colectivos en el país. Lo que acaban de hacer es la regresión en derechos. Esto es condenable a los empresarios y banqueros del país. Esto es condenable. Por eso, desde las organizaciones laborales en el país, señalamos que los, los impactos es reducir los derechos, reducir, suspender o modificar la remuneración. El 328 de la Constitución señala que el salario no puede ser topado. Dos, la contratación por horas hasta cuatro años, la precarización laboral, reducir los salarios hasta un 50% por debajo del salario básico unificado. Plantean entonces contratos por dos años sin tener derecho a la jubilación, el teletrabajo, 12 horas, sobreexplotación y daño psicológico en cientos y miles de trabajadores que no se responsabilizan del COVID por contagio en las empresas. Esto es precarización laboral y sobreexplotación. Señor ministro del Trabajo, cumpla su papel de establecer y hacer respetar las leyes de estabilidad, de contratación colectiva y los salarios. ¿Qué van a hacer con los de 100, 200 mil trabajadores y trabajadoras que están despedidos en los momentos actuales? Como ejemplos, textiles Casalinda, Florícolas, Rencover, Ludoteca, los trabajadores ferroviarios e intente el gobierno nacional entregar las siete empresas, Públicas del Estado a manos privadas No es correcto que En medio de la pandemia Del contagio en el mundo y en el Ecuador Hoy lo que no han podido hacer los empresarios Lo que no han podido aplicar medidas neoliberales De flexibilización laboral Hoy aprovechándose de esto Entonces desconocen Esto es condenable el Señor Presidente de la República Señor Ministro de Economía y Finanzas tiene que responder al país en vez de pagar la deuda externa se debería ahí establecer estos recursos para la emergencia nacional desde el punto de vista que han fallecido cientos y miles de ecuatorianos e inclusive los profesionales que han estado en primera línea, instituciones públicas, la salud, los médicos, emaseo los desechos sólidos del ENQUIR, la empresa de movilidad en la capital. Pero no, han, no hemos sido atendidos. Hoy exigimos a los alcaldes, a los prefectos, a los gerentes de todo el país, y en el caso de la capital, hay dos muertos de los compañeros de Maceo y no dicen nada a las autoridades. Todavía están en deuda en la entrega de equipos de bioseguridad porque eso se atenta contra la vida, que se establezcan los, pro, los protocolos para el, el retorno progresivo y señalar al país entonces, y al gobierno nacional, que es el momento de la moratoria de la deuda de Estena para estabilizar la economía del país. Ahorrarían ahí 10 mil millones de dólares al año. el cobra las 500 empresas, 1.500 millones de dólares. La contribución emergente de los empresarios del 2009 ganado, 1.000 millones de dólares. Ahí está la plata y los dineros generados por los trabajadores para resolver el tema del empleo, el tema de los salarios, la educación, la vivienda y el trabajo. Finalizo señalando que es el momento que se destituya al ministro de Economía y Finanzas, a la ministra de Educación, al propio ministro de Trabajo, que representa los intereses de los banqueros y empresarios aquí en el país. Por eso ratificamos el llamado desde la presidencia del PUDE Pichincha a participar en todas las provincias del país el 8 de junio, condenando al gobierno nacional, a los 74 asambleístas y al Fondo Monetario Internacional. Esta fue la intervención de José Chusin del Comité de Empresa 15 de noviembre y damos paso a la intervención de Freddy maila dirigente de educación del pueblo Quitucara. Un cordial saludo de parte del pueblo Quitucara y agradeciendo por esta entrevista pues bueno, es muy lamentablemente comentar esta situación que estamos atravesando el país. No solo el país, en Pichincha, lamentablemente la situación ya no se abastece en nuestras comunas y comunidades de Pichincha. Pues lamentablemente no hay un seguimiento en medicina. No sabemos qué pasa con educación. Nuestros hijos, hijas, lamentablemente no hay un acceso a internet. Y pues, ¿qué tiene que pasar? Lamentablemente quedarse atrás sin educación, sin medicinas. Es muy lamentable también escuchar que muchos, eh, hubo ya un caso de suicidio por de parte de una niña, ¿no? De un estudiante que, que lamentablemente no tiene acceso, pues fue lamentable. A decir también de medicina, no hay un seguimiento, un seguimiento a nuestros eh, compañeros comuneros que están contagiados, eh, no hay medicina. Entonces, es lamentablemente hacer todo esto, eh, no sé cómo poder resolver entre nosotros, compañeros, seguir en la lucha, ¿sí? Eh, adicional el gobierno dice que estaban viendo muchos kits, pero es muy lamentable decir que en Pichincha y nuestras comunas no ha llegado nada por el momento. ¿sí? No ha llegado eh, y nosotros pedimos ante ello. Estamos en contra de esta ley humanitaria, que lamentablemente muchos trabajadores en muchas comunas se han quedado sin trabajo. La esposa no trabaja, el, el padre no trabaja. ¿Y cómo sustentamos esa, esa familia con alimentos, con medicina, con vivienda, con educación? Pues es muy lamentable hacer todo esto. Por ello nosotros estamos eh, en acuerdo para podernos unir a, este, a esta movilización y reclamar por nuestros derechos como comunas y comunidades de, del pueblo quitucara. Sin embargo, pues el gobierno anuncia eh, estas medidas sin tomar en cuenta que muchos, eh, muchos trabajadores no están, están desempleados. Muchos trabajadores fueron echados ya a la calle, lamentablemente, sin liquidación muchas veces pues ante eso eh, nos unimos a este a esta movilización del día lunes 8 y desde, nuestros, desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios, vamos a estar pendientes para poder tomar este tipo de acciones que está haciendo en contra del gobierno. Eso por nuestra parte, y pedimos al gobierno, pues, si es que él lo está diciendo públicamente, que está ayudando, pues, a nuestras comunas y comunidades de Pichincha, no están llegando ningún tipo de ayuda. Nosotros como consejo de gobierno, o como presidentes, o como representantes de los cabildos, lo están haciendo personalmente a, tra a través de otras organizaciones. Pero eh, el gobierno, pues, estamos esperando a ver qué llega algún día. Lamentablemente seguimos en esta situación, y no hay garantías de medicina, de educación. Entonces, para poder tener a nuestros... A nuestros pueblos de bien. Gracias más bien por esa participación. Esta fue la intervención de Freddy Maila, dirigente de Educación del Pueblo Quito Cara, y damos paso a la intervención de Gabriel García, del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito. Compañeros periodistas, compañeros panelistas, trabajadores ecuatorianos, un cordial y fraterno saludo por parte de de los trabajadores eléctricos, de los trabajadores de la empresa eléctrica Quito. Para nosotros, estas acciones de movilización del día lunes demandan un compromiso, por sobre todo, de unidad, de lucha, de reivindicación. La Red Nacional de Trabajadores de la Energía del Ecuador, enlace, ha tomado la decisión de incorporarse a estas movilizaciones este 8 de junio a nivel nacional, en cada uno de los parques, plazas y sitios emblemáticos de nuestro país. Tenemos claro que es el momento de la unidad, compañeros. Es el momento de la creación de frentes amplios. Frentes amplios que nos van a permitir a nosotros, sin banderas, sin distinción, estar en una sola misma línea de lucha. Es el momento de que nosotros podamos defender el patrimonio del Estado. Hace 20 años intentaron vender y privatizar las empresas del sector público. Ahora, aprovechándose de esta emergencia sanitaria, el gobierno está intentando vender las empresas del sector público, disfrazándolas a través de una concesión o con las famosas monetizaciones. Que no es más de ponerle un precio, como se dice vulgarmente, de gallina enferma a cada una de las empresas del sector público, desprestigiando con ello el trabajo que han realizado miles de personas para salir adelante en las instituciones. Estas empresas no las dirigen los trabajadores, tengamos claro, compañeros, estas empresas son dirigidas por personas puestas por el gobierno de turno, quienes lastimosamente han tomado malas decisiones y han producido en algunos casos la fatal decisión que estamos viendo ahora con Correos del Ecuador, que estamos viendo con Ferrocarriles y un sinnúmero de empresas adicionales. Se pretende ahora con la empresa de Petro Amazonas ponerla en la voz de toda la ciudadanía como que es una empresa ineficiente, de alto gasto. Compañeros, esto es una imagen disfrazada del gobierno que lo que intenta hacer es desprestigiar a los trabajadores del sector público, quienes hemos venido laborando desde el primer día de esta emergencia 24-7. En ningún momento se han parado los trabajos, en ningún momento se ha suspendido las funciones o actividades del sector público. Es más, hemos garantizado dotar de los servicios básicos a cada uno de los habitantes de nuestro país. Hemos mantenido las medidas de bioseguridad, hemos mantenido todos los protocolos que nos permitan a nosotros poder cuidar nuestra salud y garantizar la salud también de nuestros compañeros a nivel nacional. El momento de unirnos es ahora, el momento de trabajar es ahora y eso lo vamos a hacer con el pueblo, lo vamos a hacer con la ciudadanía, lo vamos a hacer en cada una de las calles, compañeros. Estamos convencidos de que solo así nosotros podremos conseguir que este gobierno deponga los acuerdos ministeriales que están contraveniendo acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí no ha habido consulta previa con los trabajadores. Hemos visto pseudo dirigentes que a nombre de trabajadores se han tomado la batuta de decir que han hablado con el gobierno. Aquí estamos los trabajadores del Ecuador, aquí estamos defendiendo el patrimonio del Estado y lo seguiremos haciendo en cada una de las luchas que se convocan a nivel nacional. En esta ocasión los trabajadores de la empresa eléctrica Quito nos sumamos a las movilizaciones del día lunes manteniendo las medidas de bioseguridad y sobre todo el distanciamiento social que con ello conlleva. Muchas gracias. Así nos manifestaron en esta rueda de prensa de organizaciones sindicales, sociales y populares de Pichincha, donde convocan a una movilización este 8 de junio del 2020 en rechazo a las políticas del gobierno nacional. Asimismo, también se concentrarán a las 10 horas en la ciudad de Quito, en el Parque Elegido, Caja, Caja del Seguro Social, también en la provincia de Ibarra, Otavalo, Riobamba, Guayaquil y demás Provincias del país en plazas y lugares emblemáticos por un empleo, por la educación, por la salud, por el, la alimentación, rechazo a las leyes de la esclavitud y atraco. Basta de tanta corrupción, no a la privatización, no al pago de la deuda externa, por el reintegro de los trabajadores despedidos y en defensa del ES y BS manifiestan los el sector laboral y demás organizaciones sociales vamos a ya llegar al espacio de entrevistas que ya nos están esperando en línea <tose> Creaciones M&M, con elegancia y estilo, ofrece servicio de corte y confección, como uniformes escolares, deportivos, de guardias de seguridad, maquilados de prendas de vestir, bordados, sublimado en camisetas, gorras, cojines, tomatodos, etc. De gran calidad para instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general. Está ubicada en la ciudad de Quito, sector Quitumbe. Contáctese al teléfono 09 83 05 16 61. 09 83 05 Ya estamos en este momento, regresamos al espacio de entrevista, siendo las 18 horas, dos minutos. En este momento nos encontramos con Jairo Gualinga, dirigente nacional de las Juventudes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Bienvenido Jairo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta emergencia sanitaria? Gualcho, qué gusto saludarte hermano. No puedes acá, eh, desde territorio firmes con fuerza y continuamos continuamos en el mismo legado que hemos continuado hace años y estamos aquí estamos aquí para saludarle guacho a todos los me medios oyentes o los que nos escuchen a través de este medio pues eh, desearles mucha fuerza buena energía en estos malos tiempos que estamos pasando y estamos muy seguros nosotros que va a venir mejores tiempos yo siempre eh, siempre decimos que pues siempre la historia ha sido así en estos momentos difíciles, pues hay que estar con más fuerza, con más sabiduría para poder enfrentar las problemáticas que nos eh, llegan día a día. Pero para eso estamos, eh, digo, formados y preparados para luchar y no tener miedo. Eso es siempre con firmeza. Eso, guacho, pues estamos aquí, estamos aquí para poder conversar, para poder eh, dar a conocer al, al país o como siempre digo al, al mundo las realidades eh, que vivimos, que estamos viviendo y también cuáles son esos retos que tenemos para seguir con más fuerza para que estas, estas situaciones que estamos viviendo ahora pues no nos puedan sorprender más adelante. Estamos en diálogos con Jairo Walinga, dirigente de Juventudes de la CONAIE, que en este mes eh, la CONAIE está homenajeando los 30 años de levantamiento indígena que resistió en 1990. Cuéntanos, Cairo, la lucha que emprendieron eh, los dirigentes, líderes, pueblos, nacionalidades en ese entonces para parar al gobierno de rechazar las políticas del gobierno y que estaban explotando al pueblo. Claro, y eh, para todos los eh, medios, los eh, amigos, amigas, hermanos, hermanas, jóvenes mayores que nos escuchan a través de este medio. Es un recordatorio histórico por historia de los pueblos indígenas que hemos, eh, nos, hemos salido a la calle para poder reclamar nuestros derechos por, por la misma historia, ¿no? la misma historia que hemos vivido, una discriminación, la vulneración de derechos. Y entonces eso ha sido el, eh, yo diría el detalle fundamental para que nosotros podamos salir a las calles y decirle al gobierno que los pueblos indígenas, eh, los que son vulnerados de derechos, los que somos discriminados, eh, los que a diario buscamos un sustento para nuestro hogar, pues en esa época eh, salieron a la calle. Yo me acuerdo, era muy niño ahí, estamos hablando casi de unos ocho nueve años, donde ya estuvimos en... Caminando junto a nuestros padres, a nuestras madres en la calle, en la calle comiendo gas, igual desde esa edad, comiendo gas, porque igual la, eh, el acto violento, la fuerza pública siempre ha sido y será, yo digo que, que vienen a reprimirnos a nosotros cuando salimos, a, a reclamar cuando salimos. A decir, esperen, eh, señor gobierno, que estamos reclamando nuestros derechos, que estos derechos pues necesitamos que sea escuchado, sea respetado. Y eso, y eso fue lo que sucedió en, los mil, en 1990, por el mismo caso de, de la lucha que, que se venía llevando, no que pensaban que estos territorios de la Amazonía eran baldíos. Eh, pensaban pensaban que acá no existían nadie no existían, estas tierras podían venir y llevarse, y esa era una de las luchas que decíamos causa y manda, alpamanda catarismo, o sea, por nuestra forma de vivir, por nuestros territorios, por por la vivencia que estamos llevando a diario, levantémonos, unámonos, ha, hagamos fuerza, eso era el lema no de, de 1992 ahí igual cuando eh, se pues hicieron la caminata eh, desde la Amazonía igual, los de la sierra igual, Siempre ha sido este este conjunto, ¿no? De la Amazonía, Sierra y la costa igual, porque ahí están los las demás nacionalidades. Donde la Amazonía se reconoce más de un millón de hectáreas eh, en la presidencia de Rodrigo Borja de 1992. Esto fue también histórico, ¿no? Que, que, esta, que estos territorios nuestros donde hemos habitado y seguimos habitando, habitaron nuestros abuelos, pues ya se empiece a, a, a ver de otra manera con reconocimiento que estamos asentados. Pero no era solo eso, venía más allá de eso, la educación, el tema de, de la educación, de no poder de, eh, acceder a una educación, no contar con una educación propia, eso era también un objetivo de, de en esta lucha. Ahí estaba uno muy pequeño, muy niño, hoy en día ya de estar con estas personas en esa época, como es Blanca Cencoso, eh, una mujer que por trayectoria estaba en los procesos eh, de lucha y de resistencia, eh, está el eh, compañero mismo Luis Maca, quienes estuvieron ahí presente, donde pues eh, encabezaban ellos el, el tema mismo de, de la Amazonía, como es Domingo Ancuas, estuvieron ahí presentes desde la Amazonía, estuvieron eh, el, en el tema mismo de, de la compañera Gualinga, que es quien le, le, eh, le presentó la propuesta de la Amazonía. ...para decir que estas tierras pues tienen que ser respetadas... ...y esto es lo que queremos con propuestas, siempre así... ...no, no ha sido...